El sartorio, como su nombre ya nos indica, es un músculo que salta dos articulaciones y está localizado en el muslo. El sartorio se origina en la espina ilíaca y cruza el muslo por la parte anterior hasta insertarse en la zona anterointerna del extremo proximal de la tibia. Cruza así la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla y se inserta en esta última por medio de la llamada pata de ganso, una unión de tres tendones, el del músculo semitendinoso, el del músculo grácil y el del sartorio. La función del sartorio es la de flexionar, rotar externamente y separar el miembro inferior. Tiene su acción primordial en las fases de balanceo y contacto con el suelo durante la marcha. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Si te hemos prescrito el fortalecimiento de tu músculo sartorio mediante ejercicios concéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que sentarte en una silla con los miembros inferiores y el resto del cuerpo recto y alineado. Necesitarás una banda elástica de unos 3 a 5 centímetros de anchura y unos 80 centímetros de longitud. Ataremos ambos extremos formando un círculo y nos la colocaremos en el pie de un miembro y por encima de la rodilla del otro miembro. A continuación, el miembro que tiene la cinta en el pie permanecerá inmóvil, mientras que con el otro iremos recorriendo con el talón todo el borde interno del otro miembro hasta llegar a la altura de su rodilla. Es decir, pasaremos de tener el miembro estirado a tenerlo rotado externamente, separado y con rodilla y caderas flexionadas. Cuando ya no podamos elevarlo más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo la zona de la ingle y de la cara interna de la rodilla se te endurece